Oh. Bueno, a bordo, tropa. La nave mágica va a despegar. animal más grande y terrorífico que pisa la tierra. Pero sí, es un lindo leoncito. <risa> Sostén la foto. Tenemos que compararlas. <risa> <risa> <risa> <risa> no, este no es el animal que buscamos. Su huella es triangular como la tuya. <risa> <risa> León, que aún no ha aprendido a rugir. León, ahora debes ayudarnos a bajar esa foto para que podamos encontrar al animal más grande que pisa la tierra. Un momento, ¿dijiste el animal más grande que pisa la tierra? <risa> ¡Yo bajaré la foto! ¡Si tan solo tuviéramos una escalera! ¡Wow! ¡Tú debes ser el animal más grande que piso la tierra! ¡Soy el más alto! ¡O eso dicen! es triangular en realidad son dos triángulos hmm. por eso la huella que buscamos es triangular no es cuadrada o circular si tuviéramos la foto ya estaríamos en casa ay ay puedes ayudarnos a bajar la foto uh, será un placer mm. oh. bueno al menos lo intentamos ¡Un momento! ¡Podemos hacer una pirámide! Gatón se subirá encima de ti. ¡Él es el más liviano! ¡Olvídalo! ¡Ni por mí si estás seguidas! ¡Ja! ¡Gato miedoso! ¡Lo haré yo! ¡El animal más grande que pisa la tierra! ¡Pero yo conozco al dueño de esta huella! ¡Es un animal enorme! Y cuando está con sus amigotes, corre tanto que se lleva todo por delante y hace temblar la tierra. Oh, ¡El animal más grande que pisa la tierra viene hacia nosotros! ¡Presente! ¡León! ¡Presente! ¡Gatón! Ondas y enormes disculpen señores elefantes estamos buscando al animal más grande que pisa la tierra y todas mis pistas apuntan a ustedes sí y también somos los de la trompa más fuerte <risas> ¡Oh! ¡El elefante! ¿Te conté de la vez que viajé a África para tomarle una foto? <risas> ¡Fue increíble! ¿Sabías que son los animales más grandes que pisan la tierra?